Muy bien, muy bien, y volvimos, volvimos de este bloque hermoso, trayendo el tema del día y todo, pero ahora, ahora, Mari, se nos viene el invitado. No te estoy escuchando nada porque tenés el audio en off. No, en off, pero ahora en bueno, off. perdón, oh, disculpas. Estamos, estamos recibiendo a nuestro invitado de lujo esta tarde, que nos va a estar acompañando. Bienvenido desde Mar del Plata, ¿puede ser, Nicolás? Así es, así es, con un poco de arena Entre, entre <risa> los pliegues Acá estamos ¿Cómo estás, María? ¿Qué, le, qué tal, ¿Qué tal Ernest? ¿Cómo están ustedes? Hola, bueno, Nico, muy, muy bien, muy bien. Muy, Y la verdad que súper contento De que puedas participar de este espacio es Create Espacio, justamente Y bien Y por la participación, por haber aceptado El poder estar acá Por ahí, para las personas que no lo conocen Nico es un emprendedor fue liderando su vida de, de menor a mayor, como en estas necesidades que estuvimos hablando en el tema del día. Y para mí es un placer que estés hoy. Y es un honor poder compartir esta charla con vos, que también la estamos compartiendo por las redes. Así que desde ahí van a quedar y, y ahí vamos. Sí, sí, la, la verdad que, que para mí también. Venimos ya de hace rato compartiendo un poco el, el camino, ¿no? Y, y bueno, como vos decís, a veces a través de... En mi caso fue a través de emprender, pero pero fui quizás aprendiendo algunas cosas o pudiendo reconocer algunas cosas y, y siempre que podamos compartir un espacio para aprender de, del otro y también uno de decir, che, mira yo esta, estas cosas por ahí las vivo desde acá, nada, siempre creo que es rico, sobre todo si quedan después preguntas, ¿viste? Me encanta no, no, no quedarnos con tantas respuestas, sino con más preguntas, así que, que cómo no me iba a zambullir en un espacio... En, entre coach y líderes, así que, que nada, gracias a ustedes por, por el regalo para mí Bien, bien, qué bueno Y Nico, te traigo a esto que estuvimos hablando Sobre el crecimiento, estas necesidades De la cual trabajamos un poco con lo que es la pirámide de Maslow Por ahí para las personas que nos están escuchando Es algo como teórico y tiene un, un, un cierto revuelo que trae Pero contanos un poquito vos Desde tus necesidades fisiológicas, hasta ese crecimiento al cual quisiste llegar, que es esa superación día a día. Bien, bien. Eh, si, si no me equivoco, o por lo que yo conozco un poco de la pirámide de Maslow y demás, eh, entiendo ¿no? que, que a veces partimos de, de que el hombre o el ser humano, mejor dicho, necesita primero ir cubriendo ciertas necesidades básicas para después, en el otro extremo, poder pensar ¿no? en lo que es trascender e y, y influir, corríjanme ustedes si no. Y mmm, hoy miraba un poco cuando, cuando pensaba que, que podía traer y escribir algunas líneas, miraba la, la imagen que compartíamos por las redes sociales en esto del, del paso a paso ¿no?, a, hacia una vida plena. Eh, y creo que está bueno ubicarlo dentro de, de esta misma pirámide también, digamos, Vida Plema, como, como eso a lo que uno quizás aspira, ¿no? Y, y la verdad es que había algo que me, me resultaba bastante como divertido, como para ponernos a preguntarnos, un poquito con lo que decía recién. Eh, no sé si tengo mucho para sumar en forma de respuesta, pero sí de pregunta. Eh, y pensaba si habría un paso a paso, ¿no? Digo, si, si hablamos del, del paso a paso, entiendo que implica quizás de alguna manera o sugiere que, que hay una fórmula, que hay un, una, una cadena de, de acciones o de cambios de observador o de cosas que nos dirigen hacia quizás esta plenitud o esto que uno puede trascender y demás. Y creo que vale la pregunta, ¿no? Che, ¿existirá un paso a paso? ¿Existirá una fórmula? Y, y ahí sal, eh, corté y que estaba haciendo un poquito de, de retorno. Y digo, bueno, la verdad es que creo que no, pero también eh, no, no podemos negar, no sé qué les parece a ustedes, pero no podemos negar de que probablemente haya una seguidilla de cosas que uno puede hacer que te acercan, ¿no? A, a lo que uno entiende como, como plenitud. O, o un estado de vida por lo menos un poco más elevado. Eh, y por el otro lado, digo, continuaba con la oración, me miraba lo que decía el Graf, ¿no? Este, el paso a paso, en las necesidades, construir una vida plena. Y digo, bueno, ¿y qué será la vida plena también? Porque acá es, es algo también como para, para que quede sembrada la pregunta. Digo, es, es cumplir con tus objetivos, es llegar a una mejor versión tuya, es, es ser feliz, es estar a gusto, es estar tranquilo no sé, cada uno quizás tendrá su, su definición, pero de lo que sí creo que no, no, no sé si estarán de acuerdo conmigo pero digo, cualquiera de todas estas definiciones que nosotros podamos tomar o, o que nos podamos acercar a lo que entendemos que es esta punta de la pirámide donde vos decís, che, soy pleno che, estoy trascendiendo, che, puedo mi vida es, es, es algo positivo, influye positivamente en la vida de los demás seguramente sea un aprendizaje digo, si hablamos de felicidad, o hablamos de cumplir metas, o hablamos de cumplir logros, supongo que... que no sé si existirá la persona que desde que nació todo esto le salió siempre perfecto. Que está tranquila consigo misma, que aprendió a ver las cosas. Yo por lo menos no lo conozco, ¿no sé ustedes? Y eh, indudablemente se trata de un proceso de aprendizaje también. Entonces uniéndolo un poco por ahí con lo, que, con lo que revisaba recién, ¿no? Che, existirá una fórmula, no existirá... Si existe una seguidilla de cosas que uno quizás puede hacer o lograr o emprender, para empezar a, a, a trascender, ¿no? Y salir desde las necesidades más básicas a poder ir a algo que sea mucho más significativo, seguramente tiene que ver con un aprendizaje. Eh, si hay un paso a paso probablemente es a través del aprendizaje, y ahí es donde creo que cada uno de nosotros podemos ser creadores de, de, de nuestro paso a paso, ¿no? Entonces, yo, revisando un poco en lo que voy aprendiendo en estos años, y demás, a través, en mi caso fue a través de, de, de emprender, empecé a ponerme un poco más en contacto con, con esta información que me permite conocerme y que me permite también... Poder empezar todos los días a vivir desde un propósito, ¿sí? De dejar de entender el propósito como esa meta, ese fin que está allá, que se cumple o no se cumple, sino algo que decir, che, yo puedo empezar a vivir todos los días de mi vida a través. ¿Después la Me conexión? Un poco la conexión, sí, puede pasar, estamos en vivo <ríe> y este, estas cosas ocurren. Así que bueno, ahora cuando vuelva Nico, seguiremos con la entrevista. De todas maneras, esto que estaba hablando... Interesante, lo que hablaba del proceso, ¿no? Justamente eh... eso. A ver, contame. <risas> no, no, justamente de ese sentir, ¿no? Me, me estaba ubicando como aquí ahora. Uh -huh. En el espacio donde, donde realmente se estaba ubicando él, que era vivir el día a día. Más allá de las metas que nos proponemos, de los espacios y demás... Eh, estaba viniendo por ese lugar <ríe> Le estaba dando el espacio a que, a que lo pueda traer y reflexionarlo Pero es, es interesante Ubicarlo desde ese lugar Yo lo que hago, un paréntesis acá Es que, bueno Ahí es donde nos vemos Como seres humanos Porque no hay una fórmula específica Cada uno va viviendo y experimentando Ese aprendizaje Y justamente, como lo dice el nombre créate nosotros vamos creando, y cada uno de nosotros, lo digo en general, cada ser humano, cada persona, puede ir creando la vida que desea crear teniendo en cuenta ese aprendizaje, o sea, disponiéndose a ese aprendizaje. Y, y teniendo en cuenta que es un proceso. Esto es súper súper importante, porque a veces... Mmm, por lo que he escuchado y por mi propia experiencia, nos olvidamos de que, bueno, como hablábamos recién de escalones, ¿no? es Un escalón da paso al otro necesariamente. No podemos irnos saltando pasos o escalones, ¿verdad? Tenemos que ir entendiendo o, o aceptando dónde estamos para poder después ir al siguiente escalón. No quiere claro. decir que nos vamos a quedar estancados. No, es un proceso de aprendizaje de observación, de asimilación, para poder, sí, seguir subiendo. Te traigo dos palabras para todo este camino que estamos recorriendo. Y es aceptación y adaptación. Uh -huh. Aceptación y adaptación a las situaciones de las cuales yo estoy viviendo, no a las que el otro está viviendo. Uh -huh. Porque las que yo vivo son las que puedo experimentar y con las que voy a aprender y trascender en mi vida tomo como ejemplo la vida de otra persona la superación para poder ver que se puede alcanzar pero hasta la, ahí. y la aceptación la aceptación no quiere decir resignación verdad no para nada aceptar, al contrario aceptar, aceptar. es lo que soy quién soy y con todas las herramientas que tengo por eso me acepto y me adapto o sea desde ahí lo lo lo acoplaba justo estábamos compartiendo acá estamos ...nuevamente con Nico... ...no sé si se puede visualizar... ...y ahí está... Sí. <ríe> ...partiendo nuevamente... Nico... Nico, Bien. te perdimos... Sí. estábamos hablando ...nos habíamos quedado con... ...con esto que vos traías del proceso... Eh, ...estábamos comentando... ...que nos parecía que... ...era súper valioso lo de tener en cuenta... Que, ...que es un proceso, ¿verdad? Claro... ...y que es individual, que no es... ...no me puedo comparar con nadie... Eso es, eso es clave para mí, Mari, porque eh, es difícil a veces hablar ¿no? de, de, de un paso a paso cuando son procesos individuales, donde hay aprendizaje que son también individuales para cada uno. Por eso yo me animaba a, a seleccionar quizás dos o tres cosas que, que entiendo que a mí me han servido, que en realidad es muy para, para que uno las haga propias y vea cómo las puede aplicar. Eh, desde ya que, no, no, no sé, un poco, me, me da un poco de miedo de decir, no. son, son herramientas, o, o es por acá, o es por allá, pero, pero sí estoy seguro que son, son quizás mecanismos que, que nos permiten entrar en el proceso con la humildad de saber que, que es un aprendizaje y de que quizás poder ir trascendiendo o escalando, si querés, en, en lo que es eh, Esta pirámide no, Imaginaria o, o, o en esta cuestión de ir Poder avanzando en, en, las, en la significación que tiene la vida de uno Digo, bueno, creo que, que pueden sumar y, y hay uno que a mí es el que más más me Quizás me, me conmueve o, o, o el que más me, me sigue sorprendiendo Que yo le puse un poco de nombre A adoptar la incertidumbre yo quizás me he dado cuenta después de mucho tiempo que en diferentes aspectos de mi vida un montón de veces fueron sucediendo cosas que quizás en el momento yo me quejé y me quejé y me quejé y no entendía por qué era así, no entendía por qué era tan distinto de los planes que yo tenía para mi vida. Y después de un montón de años poder ver cómo formó parte de un plan mayor. Digamos, hoy quizás estoy viviendo situaciones a las que no hubiera llegado si determinadas cosas no se hubieran dado de una determinada manera. Entonces hoy me pregunto un poco, digo, bueno, ¿qué piensa este Nicolás de hoy de esa situación que vivió en ese momento, de cómo de mí mismo, de cómo lo viví? Y digo, pucha, che, no vale la pena al final a veces hacerte mala sangre por lo que no entendés que está sucediendo, ¿no? Digo, como al final algo que en un momento es eh, te hace quejarte, quizás en algún otro momento de tu vida vas a decir, bueno, gracias, menos mal que se dio así. Creo que a veces como seres humanos tenemos esta necesidad de, de querer entender todo, de querer entender todo lo que pasa. Eh, ¿Estás hablando como de la aceptación, Nico? Claro, y, y, acept y aceptar incluso, no solo el aceptar las cosas que que quizás no te gustan tanto, sino sobre todo de aceptar el hecho de aceptar la, la, la ignorancia de uno de no saber por qué está pasando lo que está pasando. Aceptar ¿Sería y la humildad? ¿Sería desatar nada, nuestra nada. humildad? De, de decir, me entrego esto que está sucediendo hoy y puede ser que no me guste, pero en realidad es un ejercicio hasta de memoria. Digo, bueno, che, pero antes también he vivido cosas que no me gustaron y que permitieron... Y para mí eso es, eh, digo, de, al menos el no pelearme con lo que está sucediendo es aprender. Wow. Es aprender de uno mismo, de la historia que uno trae atrás también, ¿no? Porque, digo, esto es un ejercicio que podemos hacer todos. Ver hoy qué situaciones se dieron a partir, por ir de alguna otra que no nos gustó tanto en el momento. Y, y digo, para mí esto, en el, en el paso a paso, puede ser una herramienta como, como clave, porque seguramente mientras estemos peleados o enojados por algo, sí. es, es muchísimo más difícil encontrar el aprendizaje, evolucionar, avanzar. Hay una frase que no recuerdo bien ahora, pero es, creo que, eh, donde habita digamos el resentimiento no hay espacio para la gratitud, para, para el crecimiento. Para... Exacto. Exacto. Bueno, la no, verdad no, es que... No, no, no. Sí. sí, no, no, dale, dale. Completame. Y, y sí. por el otro lado hay algo que, que a mí también me ha, me ha servido mucho, incluso esto es un poco más terrenal en diferentes ámbitos de mi vida, que quizás es una herramienta que pareciera a priori contraria eh, el hecho de aprender sobre lo aprendido. Yo le, le, le puse así porque me, me resuena, pero... Estar abierto a aprender incluso sobre eso que ya creo que sé. Hay, eh, alguna vez escuché una frase que me encantó que es un ejemplo en realidad no es una frase una persona me dijo mira si vos entras a un edificio con un arquitecto donde vos veas una pared una columna algo que puede ver cualquier persona el arquitecto probablemente va a ver muchísimas cosas más va a entender por qué tiene determinada forma determinada determinado tamaño eh, en cada esquina va a encontrar detalles que tu ojo que no está entrenado no lo va no lo vas a saber no y, y digo, bueno, claro, ¿no? a medida que uno va aprendiendo, cada vez es capaz de, de ver mayor cantidad de cosas. Y también, una vez más, volvemos a, a, a la humildad, porque una vez veces, o por lo menos a mí me pasa, que a veces digo, no, bueno, pero yo ya sé, o ya sé cómo soy, o ya sé cómo es esta situación de la vida, o ya sé cómo es esto en mi trabajo, y, e incluso me pasa, sobre todo a mí me pasa mucho en el trabajo, de decir, cuando vuelvo a estudiar sobre algo, donde yo creía que lo tenía ya dominado, hoy, con otra experiencia, con otra información previa, vuelvo a encontrar cada vez más oro, ¿no? Vuelvo a encontrar cada vez disparadores nuevos, me, me empiezo a unir un poco más los hilos de por qué las cosas como son, y me parece que es aplicable a todo, ¿no? Y sobre todo con uno mismo. Porque Sería como el chequear cómo vamos hasta acá, ¿no? De pararme ahí, en eso que ya transité... ¿Y cómo voy hasta acá? A ver. A ver. Tomar conciencia. Volver a preguntarme sobre eso que creo que aprendí o que entendí. Porque tam también a veces caemos en un poquito en esto de, bueno, pero yo ya sé que soy así y funciono de esta manera. Yo tengo tal característica y demás. Y entonces es, eh, se convierte en, en un dogma en ese momento donde también es, es después muy difícil. Poder, uh -huh. poder seguir creciendo, ¿no?, o, o evolucionando. Creo que, que sin duda la clave va siempre por, sobre todo, seguir conociéndote cada vez más vos mismo, o vos misma. Esto de creer que sé, ¿no?, ya sé, bueno. ya bueno, me lo creo. Es uno de los enemigos de, <risa> de la vida. ¿Qué posibilidades de áreas de mejora hay ahí, no? Tal cual, tal cual. Eh... Entonces, para mí estas dos herramientas, que si bien de alguna manera pueden ser ¿no? un poco como contradictorias, porque una es, bueno, esto que ya sé, ¿qué más puedo saber? Y por el otro lado es, tengo que aceptar que hay cosas que no sé por qué suceden, y suelto, y libero. Eh, yo confío en en, en, en, la, en la claridad o la distinción que podamos tener nosotros para saber cuándo es momento de cada cosa hay situaciones que quizás a veces se nos escapan de las manos, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo tuve un accidente, y en el momento que tuve el accidente eh, fue uno de estos momentos donde hoy me digo, bueno, es, son esos los momentos para soltar, para que vos trates de no entender qué es lo que está pasando porque hay algo que escapa de tu control, porque tampoco la cosa es, sino, bueno, lo que pasa, pasa porque pasa, y yo no puedo, no, bueno va a haber cosas va a haber situaciones en las que creo que nosotros tenemos el control de ver qué más puedo aprender de esto que yo pensaba que era de una manera y va a haber situaciones también propias de la vida donde uno quizás no tiene control y ahí es donde bueno viene este ejercicio de, de la humildad no claro. eh, incluso también eh, y esto ya para, para, para redondearlo aceptando que que mi vibración a veces me va a acercar a determinadas cosas y quizás me aleje de otras eh, yo creo mucho por lo menos en, en esto de la ley de la vibración ¿no? y de saber que uno puede vivir en un estándar de vida que atrae determinadas cosas por eso hay días que uno parece que todo está mal y cuanto más te lo crees peores cosas mm. te pasan y después que se te rompió la heladera viene el lavarropas y después el auto y también hay días donde sí. Ah, bueno, es mi semana. O sea, tengo que ir al casino, más o menos, ¿no? Claro. Eh, entonces, de, desde ese lugar, digo, ser, ser consciente de esto y aceptar que hay veces que uno puede ir creciendo y ese mismo crecimiento quizás también nos aleje o nos marque alguna brecha entre situaciones a las que nosotros estábamos acostumbrados en la vida, pero quizás no en las que tienen que estar hoy. Exacto y una vez más, como hablamos al principio de aceptar la incertidumbre, digo esto de aceptar lo que quizás no me gusta tanto digo bueno, por algo también la vida, Dios, el universo mi vibración o lo que sea hoy hoy me pone en este lugar claro. eh. Nico yo la verdad que nosotros hemos compartido charlas y tengo muchas ganas de seguir seguir hablando quiero cortar ahora y seguir charlando con vos el espacio nos, nos impide seguir adelante en esto por ahí, en otra ocasión podemos seguirlo en vivo, y la verdad es que es mucho aprendizaje, mucha sabiduría y siempre hablando desde uno mismo. Así que la verdad te agradezco por participar de este espacio y vamos a seguir en contacto porque esto es interesante. Claro que sí, claro que sí. Gracias a, a, a todo el equipo y bueno, mejor, mejor que queden siempre disparadores ¿no? y no creer que lo aprendimos todo. Así que estamos en Exacto. buen camino. Muchísimas gracias por estar. Me encantó Nico, muchas gracias, ha sido un placer. Y me dejaste, me llevo de, me hizo clic esto que dijiste de no pelear con lo que sucede. Me encantó eso, ¿sabes? Me lo, me lo quedo porque para una situación que tuve hoy justamente me viene bárbaro eso, no pelear con lo que sucede. Está pasando esto, no sé cómo resolverlo en este momento, aceptarlo y bueno, y eso me permite como fluir. Así que muchas gracias por esto Nico. No, gracias, gracias a ustedes por, por la amabilidad, por, por las ganas de aprender siempre que compartimos. Ahí se escuchan las perras. Y bueno, obviamente que eh, esperemos seguir ahí alineados en el en el camino. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bien, y a todas las personas que están escuchando, le decimos que sigan en contacto, que vamos a unos temas y continuamos con Create Espacio.